Recientemente terminé de escuchar el audiolibro de la biografía de Isaac Newton por James Gleick. Eh, pues de Gleick me, me gusta mucho la biografía que tiene también de la información y también es clásico su libro sobre el caos. Entonces pues digamos es un, un gran autor y pues era interesante ver cómo escribía eh, la biografía pues, de unos, uno de los científicos más reconocidos de, de nuestra historia. Y, y pues obviamente es muy interesante, eh, Newton se le puede atribuir que, que era un genio solitario, aunque eh, pues tiene esta expresión de que si llegó más lejos era porque eh, estuvo montado sobre los hombros de gigantes, que eh, digamos aunque er, er, er, se le atribuye esa frase a Newton, pero él, él la tomó prestada y, y de hecho el, la, la usó de manera irónica contra Hooke, pero bueno... Eh, me parece que tiene muchas similitudes la, la vida de Newton con la de Leonardo da Vinci, eh, en el sentido que pues, los dos eh, estaban entregados a, a su pasión, que pues, era el descubrimiento. Eh, desde muy joven, Newton, que pues eh, digamos, su, su padre falleció cuando, cuando era muy pequeño, creo que anda, todavía antes de que él naciera, eh, su mamá se volvió a casar, pero digamos... Primero no vivía con ellos, luego su padrastro falleció y como que su madre regresó, pero digamos como que él siempre estuvo solo desde pequeño. Y, y sin embargo, eh, pues tenía de alguna manera acceso a, ciertos, a, a varios libros, los coleccionaba. Eh, por sí mismo, eh, pues aprendió matemáticas o re redescubrió muchas de las matemáticas de, de la Grecia antigua. Eh, pues leyó a Descartes cuando era muy joven eh, y pues después cuando, cuando llegó la plaga de peste bubónica entre el 64 y 66 pues anduvo encerrado y pues trabajando y en ese tiempo al parecer desarrolló cálculo diferencial integral eh, aunque no lo publicó hasta el siglo siguiente y, y digamos hook eh, lo acabo de mencionar él pues lo conocemos principalmente porque se, se le atribuye la invención del microscopio, pero, pues, digamos, era también un, un científico bastante prolífico, tuvo varias contribuciones. Eh, entre ellas, pues, una teoría sobre la luz, la cual pues, competía un poco con Newton y, pues, tuvieron una rivalidad de años eh, en la que, pues, se atribuían la primicia de distintos descubrimientos. Eh, al, al parecer, pues, <ríe> era algo muy común. Que, pues, entre plagios y descubrimientos, pues, digamos, no, no había todavía una manera establecida de, de cómo atribuir reconocimiento científico. Y, y también, me no, era un poco chistoso porque luego, como que hacía berrinches y, y decía, ah, pues si me van a criticar, entonces ya no publico y ya no platico de mis ideas y, y ya me encierro en mi, en, en, en mi pueblo. En principio, cuando ya después tenía su posición en Cambridge, pues encerraba en Cambridge y, y digamos, no interactuaba con la Royal Society, eh, de la cual Hooke era el presidente. Entonces, pues ahí había mucha fricción, de, bueno, desde antes de que Hooke eh, fuera presidente. Y, y bueno, eh, toda esta época, digamos, fines del siglo XVII, eh, pues empezaron a, a haber muchos experimentos reproducibles. Bueno, pues desde antes, ¿no? Pues, los experimentos de Galileo son clásicos pero Newton de Joven casi se queda ciego por andar viendo los efectos de estar viendo el sol. Eh, y, y pues bueno, también en esta época pues abundaban alquimistas y charlatanes eh, entre el, pues los científicos que pues ahora son muy reconocidos. Entonces me imagino que era todo un reto pues, tratado de distinguir quién, quién era cuál. Eh, entonces pues había un montón de teorías que pues ahorita consideramos ridículas, pero digamos también otras que, que todavía siguen siendo válidas, entonces es muy interesante eh, que el proceso de distinguir pues, estos charlatanes de los científicos pues, uh, eh, me parece que, que fue muy importante pues, para formar todo el campo científico. Y, y digamos todavía tenemos en algunos casos estos problemas, pero creo que ya hemos avanzado muchísimo. Eh, y, y pues bueno, Newton quería tener pues, certeza de conocimiento, ¿no? Como como pues la ciencia desde la antigüedad ha buscado la verdad y, y pues no solo Hooke lo criticó también eh, Christian Huygens eh, eh, de Países Bajos y eh, Leibniz de, de Alemania, pues fueron rivales más o menos corteses con él eh, y, y digamos lo que más conocemos de Newton es su trabajo en física. Eh, matemáticas, pero pues también fue todo un alquimista y también teólogo y filósofo. Eh, de eso no se conoce tanto, por un lado porque muchas cosas simplemente se equivocó y como que no trascendieron, eh, pero también porque mucho de su trabajo, la mayoría de su trabajo, no publicó durante su vida. Entonces, eh, aunque, digamos, tenía sus ideas en teología, eh, cuando trataba de explicar el mundo físico-material, eh, pues sus explicaciones trataban de que no llevaran magia, ¿no? <risa> que había otras explicaciones que, digamos, no explícitamente eh, llevaran magia, pero por ejemplo, cuando algunos físicos hablaban de, del éter, pues es así como que, ah, pues aquí hay, hay algo que no sabemos qué es y con eso ya funciona todo, ¿no? Entonces él trataba de que todo quedara bien definido, eh, a pesar de que, pues muchos de los conceptos que él planteó o formuló, pues no tenían ni... Pues todavía no tienen definiciones así como que muy aceptadas o precisas como por ejemplo momento o inercia, pues en ese momento todavía no, no existía. ¿no? Entonces, eh, fueron conceptos que, que básicamente Newton inventó. Eh, y también, por ejemplo, pues Galileo Kepler, que pues se conocen como fundadores de la física, pues también hacían horóscopos, entonces no, no, no había mucha distinción entre qué era lo que sí, pues era científico y lo que no, que digamos ahorita ya afortunadamente ha quedado un poco más claro, aunque pues todavía, eh, to todavía no hemos terminado ese proceso de depuración. Eh, y bueno, eh, Newton... Eh, estaba enclaustrado en, en Cambridge. Eh, algo interesante es que uno de los requisitos para, para ser profesor en, en Cambridge era el celibato. Entonces, pues, al parecer eh, Newton nunca, nunca tuvo pareja. Eh, y, y, y más adelante, porque se quejaba de que eh, Locke lo tentaba <ríe> eh, y, y se peleó con Locke por eso, ¿no? Porque la, la anduvo metiendo ideas impuras. Pero bueno. Eh, mucho antes eh, cuando todavía estaba en Cambridge eh, pues eh, Halley eh, que pues se le conoce por, por el cometa que lleva su nombre eh, digamos como que empezó a, a interesarse en, en el trabajo de Newton y pues él como que se encargó de publicar sus principios de Matemática, eh, y esto como que le abrió las puertas a la sociedad de Londres eh, y, y digamos pues los principios de matemática de Newton pues son muy famosos porque pues hay hace una explicación de, de, del universo ¿no? y algo interesante es que pues de lo que nos enseñan en, en la secundaria en la prepa de, de la ley de la gravitación universal pues es el problema de los dos cuerpos y el problema de los tres cuerpos fue hasta finales del siglo XIX que pues el rey de noruega lanzó un premio para que alguien lo resolviera y, y se lo dieron a Henri poincaré que, que él no resolvió el problema pero él mostró que eh, no tenía solución por, eh, precisa por, por caos determinista, que, bueno, lo que ahora conocemos como caos determinista. Y, y algo interesante es que Newton ya había notado este caos del sistema solar. Eh, él hablaba de que los planetas tenían órbitas únicas, eh, en el sentido de que cuando consideras pues, simplemente la interacción, no sé, sea, de un planeta con el Sol, pues sí tiene una solución precisa. Pero si empiezas a considerar que, por ejemplo, Júpiter tiene una ligera influencia en la Tierra, en la Luna y empiezas a, a, a ver el problema de los n cuerpos, aunque sean solo tres cuerpos, digamos, Tierra, Luna, Sol, eh, pues entonces ya tienes caos, y las órbitas nunca se repiten, van variando ligeramente. Y, y, y a pesar de que ya había notado esto, eh, es curioso que pues, Newton eh, pues defendiera el determinismo y, y todos los que siguieron hasta hasta muy recientemente, pues hablaban de, de determinismo, ¿no? eh, y, y bueno, eh, después de, de la peste bubónica en Londres y el gran fuego que lo consumió en 1666, el, el año de la bestia, eh, pues en, en los años que siguieron, pues empezó a, a desarrollarse, a crecer la ciudad de nuevo, hubo muchos salones de café, Empezó a haber imprentas muy baratas hasta el punto de que había pues, los primeros periódicos, eh, digamos, el, el costo de la transmisión de información se redujo bastante y pues esta disponibilidad de la información pues, lo ayudó a que se propagara mucho más rápido eh, pues las ideas que, que se estaban planteando en ese momento. Y, y de nuevo, había ideas muy interesantes y otras que eran por la charlatanería, pero pues de alguna manera eh, había manera de distinguirlas. Y, y bueno... Con, con Leibniz empezó una relación cordial que luego se tornó <risa> a, amarga porque pues Leibniz argumentaba que él había inventado el cálculo y Newton pues decía que no, que él tenía 30 años que ya lo había inventado aunque no lo había publicado. Eh, y, y pues bueno, se le desatribuye a ambos, no al parecer eh, cada, cada quien lo, lo descubrió de manera independiente. Aunque es cierto que, que Leibniz como que tuvo cierto conocimiento del trabajo de Newton, pero pues si fue plagio descarado o, o no, pues tal vez nunca lo, lo sepamos. Eh, algo que me llama la, la atención es que pues a principios del siglo XVIII, fine, bueno fines del siglo XVI, eh, XVII, principios del XVIII, eh, pues, pues Newton ya se volvió famoso eh, de cierta manera hasta el punto que Pedro el Grande, el zar de Rusia pues fue a Inglaterra y entre muchas de las cosas que fue allá a, a visitarlo. ¿no? Me, me pregunto de qué habrán platicado, habrá sido una, una conversación muy interesante. Eh, al, algo que también me llama mucho la atención es que eh, hasta antes de ese momento, eh, para la navegación, se había buscado medir el tiempo de manera muy precisa, porque con los instrumentos astronómicos que se tenían, se podía calcular de manera precisa la, la latitud, qué tan al norte o al sur se encontraba un avión, pero no la, la longitud. Entonces, para hacer mapas se necesitaba poder medir qué tanto tiempo había pasado y qué tan lejos estaba pues, para ver con las estrellas eh, pues, en qué posición del planeta estaba. Y Newton desarrolló un método para medir la longitud con la posición de la Luna. Entonces en ese momento se pudo calcular la longitud sin necesidad de los relojes. Bueno, para esto se habían desarrollado muchos relojes que a final de cuentas permitieron medir el tiempo de manera precisa y eso pues ha tenido consecuencias hasta la robótica. Eh, bueno, los primeros autómatas fueron construidos por relojeros, pero Newton dijo, ah, no, pues no necesitamos eso y con, el, con la luna, eh, digamos, calculó las trayectorias de la luna de manera precisa y con eso ya se pudo calcular la longitud y con eso ya se desarrollaron mapas mucho más precisos y bueno o, o, otra otra de las cosas que quiso Newton eh, pues se empezó a meter en política y consiguió que lo nombraran eh, pues, el, el líder de, de la moneda eh, de, de el, del imperio británico y y era una tarea pues ni fácil ni, <risa> ni, ni trivial eh, porque pues era ahora sí que la casa de estándares. Eh, digamos, eh, en, en, en toda la isla, pues casi casi cada ciudad tenía su propia libra, eh, digamos sus unidades de peso, de, me, de, me, de longitud eh, y, y digamos la estandarización eh, pues de pesos tenía que ser pues para todo el imperio, entonces eh, eh, era algo que ya se había tratado de hacer pero no, no se había logrado, eh, también ganó muchísimo dinero, no sabemos de qué, qué, qué tan eh, legalmente o de, digamos eran las las, eh, las operaciones en ese entonces, al parecer cada, cada que se eh, fabricaban monedas él se quedaba con cierta comisión, al parecer pues era parte de, de la posición, entonces pues eh, amasó una gran fortuna y, y algo que también le tocó supervisar a él era los falsificadores, entonces desarrolló métodos para identificar falsificaciones pues de monedas o también por ejemplo había monedas pero luego les limaban el borde para que pesaran menos y luego eh, derretían y vendían las eh, pues lo que iban rebajando, entonces eh, fue inclemente con los falsificadores, él se encargaba de procesarlos y que los ejecutaran y, digamos, eh, no, no apelaba, al, no, no perdonó a muchos que, que pidieron que, que no los ejecutaran. Eh, y, y bueno, también por servirse a la corona, la reina lo nombró caballero, entonces por eso es Sir Isaac Newton. Eh, y después Hook finalmente murió. Eh, y, y pues en ese entonces había, eh, había sido presidente de la Royal Society ya por varios años y después eligieron a Newton presidente de la <ríe> Royal Society y, y al parecer de manera un poco déspota todo el poder y ya después que era presidente publicó su óptica, 30 años después de que la había publicado eh, parece entonces todavía no se sabía bien qué era la electricidad y Newton al parecer como que sentó las bases para que digamos muchos más la desarrollaron después hasta siglo XIX, siglo XX, eh, que Maxwell y otros eh, digamos, desarrollaron teorías ya mucho más completas sobre el electromagnetismo. Eh, pero en su óptica pues tiene este debate que pues, se resolvió hasta Einstein, de si la luz son partículas u ondas. Y, y Newton tenía una eh, teoría corpuscular, aunque en algunos casos pues sí notaba que tenía comportamiento de, de ondas, eh, en particular al hablar de colores. Eh, y algo que sí pues, le puso muerte al éter, que pues, otras ideas que competían en ese entonces, pues para explicar la luz y el color, usaban este éter, que, que pues, digamos, a final de cuentas no fue necesario. Eh, al algo que Newton buscaba en sus ideas pues, era explicar un universo complejo a partir de leyes simples y pues, el desarrollo de la ciencia para encontrarlas. Entonces también podemos decir que fue de los que sentaron las bases para el método científico. Eh, Leibniz criticó de manera, pues casi casi hasta ofensiva, la metafísica de Newton, eh, también la idea de vacío de, de Newton que pues él decía el espacio está vacío eh, y Einstein decía que pues no, que su física era buena pero que su filosofía no, no más no. También criticó la idea de, de gravedad. Eh, al parecer Leibniz sí le plagió un poco la idea de máximos y mínimos. Eh, pero pues bueno, eso también como que este ataque de Leibniz motivó a Newton a publicar su trabajo sobre cálculo. Tenía notaciones diferentes y pues ese debate siguió con, ya después de la muerte de ambos. Eh, y algo muy chistoso es que aparecían textos anónimos que cada quien escribía. Entonces publicaban un texto anónimo defendiendo a Newton, pero Newton lo escribía. Y luego aparecía otro texto anónimo defendiendo a Leibniz y Leibniz lo había escrito. Entonces, eh, pues bueno... Eh, digamos esto como mencioné siguió después de que, de, de que ya se habían muerto eh, pero de cualquier manera pues tra, trajeron grandes cambios Al, algo muy interesante que, que, que menciona eh, James Glyke es la reacción de los poetas a los avances de Newton entonces de, digamos como que se popularizó esta idea del universo mecanicista que, que era posible encontrar las leyes del mundo y predecirlo el, el extremo pues lo vemos con el, el demonio de Laplace, eh, que pues digamos podemos decir que sucede en la filo filosofía newtoniana, o bueno, una consecuencia filosófica de este racionalismo eh, pues que encontramos tanto en Laplace como en Kant, eh, es que pues si tenemos las leyes del universo podemos predecir el futuro. ¿no? Eh, y, y, y varios poetas pues lo, lo acusaron de que de esta manera desechaba el misterio del mundo entonces poetas como Blake o, o William Blake o Lord Byron eh, pues tocaron directamente a Newton pues porque no estaban de acuerdo ¿no? Le, digamos toda la idea del romanticismo es precisamente que, que pues <risa> debemos de apreciar al, al, al mundo por su, pues no necesariamente magia, no pero de, de, digamos que siempre puede sorprendernos y digamos, otras cosas muy interesantes es que eh, pues principios del siglo XVIII, entonces estamos hablando de dos siglos antes de Einstein, ya tenía especulaciones sobre la relatividad general, también sobre las fuerzas nucleares fuertes. Entonces, de, de, eh, pues digamos ya más o menos se conocía la fuerza de gravedad, la, eh, la luz eh, y la electricidad, que pues, más adelante fue el electromagnetismo, eh, pero pues, Newton especula sobre la, la fuerza nuclear fuerte y débil en, en en sus escritos, entonces es interesante que, que pues, se, se adelantó muchísimo. Entonces, bueno, muy recomendable la, la biografía, conocer un poco más sobre eh, la vida de Newton. Eh, a, a mí me aclaró algunos rumores que, que había escuchado, eh, había leído al, al, algunas cosas en, en el libro de Sir William Cecil Dampier de Historia de la Ciencia la Historia la ciencia y la filosofía o algo así eh, y, y digamos hay algunos puntos que, que en la biografía quedan un poco más claros eh, y pues bueno también los chismes están interesantes y, y conocer un poco cómo era la ciencia en esa época y todo lo que hemos logrado avanzar y todo lo que nos falta entonces bueno muy recomendable